Estamos llegando al final de esta serie de videos. Obviamente luego seguiré con, con videos un poco más avanzados, pero por lo menos vamos a cerrar este ciclo hablando de cómo hacemos una mezcla o un bounce. Acabo de abrir la sesión que guardé como respaldo para mostrarles esto aquí en el escritorio. Tengo esta carpeta que dice respaldo ok y básicamente le di doble clic aquí al respaldo. Esta es la sesión que tengo abierta. Por disciplina lo que voy a hacer ahora es darle un save as y cambiarle aquí a 12.50 porque esta es la secuencia que llevamos y aquí le vamos a llamar mezcla y bounce Ajá, y ahí tenemos nuestra sesión con el nombre correcto. ¿Cómo funciona un bounce o por qué se le llama bounce? Básicamente el nombre de bounce viene cuando hacíamos mezclas en formato analógico que mezclábamos todos los canales de la cinta en una mezcladora y luego el resultado de la mezcla o el máster que salía de la mezcladora lo enviábamos a otra grabadora. Entonces lo rebotábamos a otra mezcladora y de ahí viene el término Bounce. Bounce es rebotar. Ajá, podíamos rebotar hacia afuera a otra grabadora de dos canales o podíamos rebotar hacia adentro de la misma grabadora de la cual estamos obteniendo los canales originales y ese Bounce se podría hacer a dos canales libres dentro de la grabadora. Digamos, si tenemos una grabadora de 12 canales, por poner un ejemplo, podíamos grabar 10 canales y hacer un Bounce de esos 10 canales en los dos canales restantes. Pero en este caso, eh, pues vaya, hacemos el bounce a un disco. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero que tenemos que considerar es que las cosas ya estén sonando como queremos que suenen. Y la otra es que hagamos una selección. No es forzoso hacer la selección, de hecho no es obligatorio hacer la selección, pero nos conviene hacer una selección para indicarle a Pro Tools desde dónde queremos empezar a reproducir y hasta dónde queremos terminar de reproducir. En este caso mi mezcla llega al segundo 20, pero me estoy extendiendo un poquito más a la derecha y aquí también podemos decir que esto quede exactamente en 21 segundos, por poner un ejemplo, y ahí tenemos una selección de 21 segundos completos desde el principio de la sesión hasta el final. Esto es muy útil porque si no haces selección y tal vez tenías un audio perdido aquí al final de la sesión, Pro Tools va a ser el bounce de todo y tal vez un bounce de 21 segundos te lo quiere exportar como algo de varios minutos. Eso no tiene caso. Otro escenario, si tu sesión no empieza inmediatamente después de que empiezas eh, a reproducir, puede ser que el bounce haga un silencio antes de meter el audio. Todo lo que se escuche, absolutamente todo lo que estés escuchando es lo que va a ir al bounce. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no poner un solo. Por ejemplo, si pusiéramos solo, déjenme cambiar aquí. En el video anterior me trabé y eh, dije que lo de hacer el esto del narrow mix era con un shortcut bien raro, ¿no? Es Command Option M en la Mac y Control Alt M de mamá o de mix en la PC. Okay, entonces, si tenemos un canal en solo y le damos playback, lo único que se va a exportar es esto que se está escuchando. Entonces, varios mitos. Uno, no tienes que seleccionar todos los canales. Con que selecciones uno de, del principio, de donde quieres reproducir al final, a donde quieres llegar, eso es suficiente, porque eso es tu selección de reproducción. Y la otra es, obvio, ten cuidado de no poner un canal en solo, que estén abiertos todos los canales que quieres escuchar, porque eso es lo que se va a exportar como un bounce. ¿Ok? Entonces, una vez que tienes esto, entramos en el menú de File, y le decimos aquí Bounce. Depende de la versión de Pro Tools que tengas, puede decir Bounce Mix o puede decir Bounce to Disk. Y en este caso vamos a darle clic aquí. Tengo la versión más reciente o casi la versión más reciente. Entonces le cambiaron un poquito al nombre a estas cosas. Y puede ser que esta ventana cambie un poquito comparado con la que tú tienes. Pero en esencia es lo mismo. ¿okay? ¿Cómo vamos a hacer el Bounce? Le tenemos que poner un nombre. Entonces vamos a ponerle aquí Mezcla de la Orquesta ecléctica le voy a poner el acento pero no siempre funciona esto de poner el acento te recomiendo mejor evitarlo eh, aquí me voy a arriesgar a ponerle el acento aquí le puedes elegir qué formato quieres y miren podemos hacer waf aif o mp3 alguno de ellos pero además de eso aquí hay que seleccionar la fuente todo lo estoy mandando a la salida 1 y 2 de mi mezcladora. Por lo tanto, esta es la salida correcta y todo lo que esté sonando en esa salida es lo que se va a mandar al bounce. ¿Okay? Podemos agregar salidas adicionales si es que lo quieres. Esto se usa más en postproducción y en otros eh, flujos de trabajo, pero si tienes múltiples salidas a diferentes eh, dispositivos, podrías hacer un bounce por cada uno de ellos. Luego... Aquí abajo podríamos agregar una versión MP3. Eso es increíble porque puedes hacer la versión en WAF más un Bounce simultáneo en MP3. Ahorita en este caso, bueno, vamos a dejarlo activo para mostrarles cómo funciona, pero no es forzoso que lo hagas. Nada más un detallito. Si le pones MP3 aquí como la mezcla principal, ya no tienes la opción de mandar una segunda mezcla. Pero si pones aquí WAF o AIF, sí tienes la opción de hacer una mezcla extra a un mp3, ok, y aquí tenemos que seleccionar el formato, yo les recomiendo siempre poner interlift, interlift va a ser un archivo estéreo que contiene los dos canales izquierdo y derecho, pero tienes la opción también de hacer un mono sumado o de separar para tener un bounce con el canal izquierdo y otro con el canal derecho en múltiple mono, ok, aquí como dije vamos a ponerle en interlift, eso me pasa por andar explicando estas cosas, el bit depth es lo que tú vas a mandar y en este caso voy a hacer un bounce en 24 bits, pero consideren que si vas a hacer un bounce en 16 bits, se recomienda poner un proceso de dither al final en el master. No lo voy a hacer en este caso, yo voy a exportar a 24 bits porque es como tengo la sesión, pero si exportas a una resolución más baja que la que tienes en tu sesión, se recomienda poner un dither, de i t -E dither al final del proceso. El sample rate lo voy a manejar en 48 porque es lo que tengo. Ajá, y esta es la versión de MP3. ¿Qué más? Eh, podríamos importar este bounce a la sesión después de hacerlo. No lo voy a elegir ahorita. Y aquí abajo siempre fíjense en dónde estás haciendo el bounce. Por default el bounce se va a ir a la sesión que tienes en el disco duro, en la carpeta de Bounce Files, pero tú podrías aquí elegir a dónde quieres mandar el Bounce. ¿sale? Yo lo voy a mandar ahorita exactamente aquí donde debe ir por default y este último indicador que dice Bounce Offline, es muy práctico. Si tú ya escuchaste la mezcla y ya estás segurísimo de que así quieres que suene, ya no tienes que volver a escuchar toda la mezcla de principio a fin. Digo, aquí son 20 segundos, pero si esto fuera un proyecto de una hora, tal vez no quieres volver a escuchar todo el proyecto de una hora. Si le pones offline, la mezcla se va a hacer más rápido que tiempo real y no la vas a escuchar. Aunque sí es bien importante que estén seguros de que como, como lo quieren exportar, así es como suena. ¿okay? Entonces offline nos sirve para hacer la mezcla fuera de línea, sin estarla escuchando, sin darle playback y aquí le voy a dar Bounce. Ok, entonces en este caso, como tengo la mezcla de Bounce en WAF y además en MP3, me abre esta otra ventana y aquí fíjense que podemos seleccionar esto. Yo les recomiendo que no se pasen mucho de 128, 160 kilobits por segundo. Está padrísimo si quieres hacer una mezcla bastante decente, 192 Creo que ya está un poquito pasado de, de calidad, para, por lo menos para MP3, ¿no? Pero bueno, aquí tienes todas las opciones. En este caso le voy a poner 128 y aunque esto te lo ofrece aquí, yo rara vez utilizo esto, aquí le puedes poner metadatos, ¿sale? Entonces le voy a llamar aquí nada más orquesta E. Ajá. Y aquí puedes poner el nombre del artista, el álbum, comentarios y aquí algunas otras cosas. Y también puedes poner metadatos. Yo usualmente no hago esto, lo hago después en iTunes y en otras herramientas. Por cierto, antes, en versiones anteriores a Pro Tools, aquí te aparecía la opción de exportar directamente a iTunes. Ya no aparece, pero no pasa nada. Se puede pasar del lugar a donde se hizo el bounce a iTunes. ¿okay? Eh, esa es una preferencia personal. Yo prefiero poner esto en iTunes pero vamos a darle aquí OK y miren cómo de volada, o sea, casi 20 veces, 19.5 veces más rápido que tiempo real, me hizo el Bounce, lo exportó, no lo escuché, pero si yo me voy al escritorio y ahora me voy a la sesión en la que tengo los archivos, aquí hay una carpeta que dice Bounced Files y vamos a echarle un vistazo aquí, tengo los dos archivos, el WAF y el MP3. Yo te recomiendo siempre escucharlos, vamos a escuchar esta versión del WAF, le voy a bajar un poco al volumen, a ver, porque me está abriendo esto aquí. Por lo menos verificar que si sí esté sonando bien, que no haya ruiditos, que no haya cosas extrañas. Ajá. Y bueno, esta es la versión WAF, y aquí también tenemos la versión MP3. Nada del otro mundo, si quisieras ponerle más metadatos, una imagen y demás, este archivo lo puedes subir al iTunes y en el iTunes le puedes poner imagen, metadatos y quién sabe qué tanta cosa, pero por el momento no lo voy a hacer así. Lo que se me hace sorprendente es que puedes hacer dos o tres o cuatro Bounds simultáneos, digamos que el WAF más el MP3 más la versión de otra de las salidas, si quisieras organizar tu sesión de tal forma que digamos, todo lo que sean cuerdas se vayan a una salida, todo lo que sean metales se vayan a otra salida, todo lo que sea, este no sé, teclados se vayan a otra salida, podrías hacer esto por capas. Pero eso ya creo que es muy, muy complicado y pues bueno, obviamente lo explicaremos más adelante en otra sesión. Pero esto es lo que se hace a la hora de hacer un bounce. Y antes de irnos, les quiero mostrar que eh, en, el, en la ventana de mezcla, si quisiéramos bajar a 16 bits, aquí en el último proceso se recomienda poner un proceso de Ditter, déjenme ver dónde está el Diter. no me acuerdo dónde está el Diter. entonces les quiero mostrar también aquí que podemos buscar y vamos a escribir aquí Ditter, ahí está, Diter está en la orillita de la ventana, pero aquí aparece este plugin Ditter. Ajá. Muy importante cuando bajas de bits, muy importante que también solo lo hagas una vez en el último proceso de la sesión y solo cuando bajas de, por ejemplo, 24 bits a 16, solo cuando bajas de bits. No se aplica en otros casos. ¿okay? Yo así intencionalmente no lo hice en esta sesión, pero si quisiera hacer un máster para CD, cuando vale la pena para esta orquesta ecléctrica, pero bueno, si quisiéramos hacer un máster de un CD, tal vez habría que aplicar el DITER al final del proceso. Ok, pues bueno, esto es el contenido de, digamos, el nivel básico de Pro Tools. Eh, si tienen ganas de aprender muchas otras cosas, les recuerdo que hay bastantes videos, son más de 50 videos que pueden ver. Y por supuesto, leo los comentarios de ustedes, eh, mándenme por ahí en comentarios de YouTube qué otras cosas quisieran saber, algunas preguntas y en función de eso estaré Grabando algunos videitos nuevos, ¿sale? Espero que les haya gustado, espero que les haya servido mucho Y pues bueno, es un placer poderles ayudar con esto Para que aprendan Pro Tools Y por aquí nos seguiremos viendo, ¿sale? Que tengan un excelente día Y por aquí nos vemos, bye